Vamos a ver, se pasan los duales la puta madre ¡Mola la puta madre! la puta madre! ¡No! ¡No! ¡No! Soy la persona más idiota del planeta. En fin. Gracias, mejor. A ver si por fin... Porque la última vez que me pasó un incendio fue en... ¿Cómo es? Eh... Landscape Que fue en... ¿Junio? ¿Junio? No me acuerdo ¿O fue el mismo mayo? No, no, no, no Bueno, la, fue por ahí Más o menos A mitad de año de A mitad del año pasado Esa fue la última vez que pasó un incendio Y la verdad que... Me... Estaba muy... Muy frustrado porque... No estaba pasando ninguno, estaba estancadísimo Así por fin logro salir de del esta mierda, boludo un, un, un detalle curioso Es que... Yo este nivel lo practico, o sea la copia No practico con High Detail Yo el High Detail, no conozco el nivel con High Detail Yo lo voy reaccionando conforme voy Jugando acá Entonces por ejemplo, eh, la parte del 64% que es ya, el 60% a partir del de final de las dobles no me lo conocía como era la decoración Ah, qué pelotudez es perder ahí Si me la habéis pasado, no sé si se dieron cuenta el detalle Pero también estuve muy cerca de perder esa forma ¡Se puede! ¡Se puede! No pierdas en la misma parte, por favor no, ¿para qué? ¿Para qué perder? ¿Para qué perder la misma parte si puedes perder antes? Claro Está bien, tomo mi consejo Tiene sentido Tomo mi consejo La ah. madre eh, quiero jueves dos niveles, he demon más para tener 10, pero no cuatro buenos, aparte de what is it, que es mi mayor fluke ah, Creo que tendí dos easy demons que te recomiende Bueno, un easy demon que está piola es Moon y otro que te recomiendo también es Sayo acto, que en realidad subió a medium, pero para mí son uno de los más fáciles, no, no sé por qué subió a medium ¿está oh, La persona más inútil del planeta boludo. Soy la persona más inútil del Puto planeta Soy Otra oh, madre Perdón por dedicarte a esta mierda Arian Ustedes merecen más que esto No, para Ay, no No, boludo, no Es que pasé a ver, les explico la gravedad del asunto. Porque esto es mucho más peor de lo que piensan. Mucho peor de lo que piensan. Yo Esto lo dije antes, pero para los que no lo saben, yo este nivel lo practiqué con el Detail normal. Pero yo lo estoy jugando con el High Detail. ¿Eso qué significa? Que conforme estoy haciendo un New Best, estoy superando mi récord, estoy reaccionando a cómo es el nivel con High Detail. Y eso está muy bueno porque le agrega emoción para la vez. Me distrae. Entonces, cuando vi el... ¿Cómo es? La, la parte de la nave esta final mano bueno, final, que no es la final, pero se entiende Toda la deco de atrás, de las luces, ahí, qué sé yo Me redistrajo, rectifiqué de una nave más épica Dije, no me jodas, esto va a ser lo más épico de mi vida Y nada, fallé <risa> Fallé en esa, esa pelotuda, es, boludo Esta madre Qué cago que venga que no está acá, la puta madre Te la puedo creer soy un fracasado. XD. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Este sentimiento ¡No! lo sentía Desde pero desde el intento de 100% te lo digo Cuba. Buenas Buenas tardes Creo que A este punto Bajan bajen los audífonos le, le, estoy, le estoy advirtiendo Creo que a este punto Para los nuevos que vinieron a este a este directo Este Ahora por fin se dieron cuenta de que yo soy una persona bastante ESTÚPIDA a la hora de jugar geometrías Dash, así que no canten victoria antes de tiempo, no pongan GG cuando llegue a esta parte del 90, porque pueden pasar estas cosas, ¿ok? ¿estamos? Okay. Eh, ¿ustedes creen que...? Mira, yo tengo una ventana acá al lado, ¿no? Yo tengo una ventana, está abierta. Y yo vivo en un lugar alto. No les quiero dar testes en mi casa porque no quiero amenazar sin pulmones. ¿Ustedes creen que debería tirarme? ¿Por acá? Porque, no sé. Porque cada vez pierdo en un lugar más estúpido que el anterior. Y eso es difícil. Es difícil eso. Pero yo siento que cada, cada intento pierdo en un lugar más estúpido que en el anterior. Dios mío. No llegaba No llegaba No llegaba Ya asimilé mi muerte Sí, estoy viendo la previa Asimilé mi muerte cuando llegué ahí Ah, oh, mierda Mierda, mierda No se preocupen No se preocupen No se preocupen, gente No se preocupen No se preocupen No se preocupen Ya, ya, ya llegué acá otra vez oh. Dios Dios Ay, Dios, es que le tengo miedo a esa parte Le tengo miedo, le tengo miedo a esa parte Le tengo miedo En serio Le tengo miedo Le tengo miedo, gente No puedo, es que si le tengo miedo no puedo No puedo, gente Le tengo miedo a esa parte Yo quería... Man. Gente, igual da igual Este... Es simplemente darle a botones cuando aparece un ruso Realmente tampoco tienes tan emocionante hacer un mod Así que... Nada Bueno, eh, bueno, man, te flogué un nivel del 1 al 100 Yo me floqué un nivel del 10 al 100 un demon también Y también me fluque otro demon hace poco Del 18 al 100, así que... No es tanto como en una anciana ya lo sé, pero nada. no sabes, está. Está bueno. I speak English now. Mejita, ya sabes qué hacer, no me tiré. Pero es que no, no suelen aparecer en los directos, o por lo menos cuando yo estoy no aparecen. Porque te juro que yo, yo sí si veo uno los manejo también. Carlos nosotros sé está, desapareció un día y no lo volvió a ver hasta un, un par de días. Bueno, un par de días. Antes de que me haya la ocasión. Ya lo no volvió a desaparecer. Estoy triste. Se va bien. Sí, bueno, pero estás hablando de un sin Demon, me quita. También tiene mucho mérito. Aquí vamos de nuevo. Bueno, para mí el mejor flow que, que, que hice yo, para mí siempre va a ser el de Acrópolis. Fue épico eso. Uf. Siempre me da miedo saltar esas dos pinchos. Aunque nunca pierda, yo casi nunca. Me da miedo igual. Es como, no sé. Irracional, pero bueno. I ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! dar un ataque, gente. Por favor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa! ¡ESA vez, ¡TOMA! ¿Quién dijo que no lo voy a pasar hoy, eh? ¿Quién? Yo, fui yo. ¿Pero quién? Ahí está. Y fue nada en 30 minutos. Si jugaba 30 minutos más antes de irme, me lo pasaba, gente. Y me lo pasaba. Ay, gente, me está temblando todo. Toma. Toma, y me pasé un insane demon después de tanto tiempo. Toma, toma. Bueno, acá está la Travel 100%. Ahí lo tienen. Listo, perfecto. Eso lo quería poner en esto, pero no sé si me lo voy a pasar alguna vez.